Existen infinidad de rocas que guardan tesoros, en algunos casos oro o plata, cuarzos o fósiles. Nunca dejaremos de sorprendernos con lo que podamos encontrar en minas, cuevas o construcciones donde la tierra sea removida y las piedras salgan a la luz. Las historias que a continuación les narraré parecerían ser solo cuentos fantásticos o inventadas por algún bromista, pero no es así. Lo que están a punto de conocer... Sucedió en realidad y es uno de los más grandes misterios de nuestro planeta. Así que pon mucha atención, porque quizá en algún momento tú te puedas topar con una de estas insólitas piedras. Estás a punto de entrar a mi canal de investigación, Oxlack. El inexplicable misterio de las ranas atrapadas en piedra. La fotografía que ves en pantalla muestra una rana en el interior de una roca, la cual fue partida estando completa, sin saber que se toparían con un misterio que hasta la fecha parece no tener explicación. El 8 de mayo de 1733, en la cantera de wemlin Suecia, Dos de los canteros que trabajaban en el lugar llegaron corriendo con el responsable de la obra para contarle una historia que no tenía sentido alguno. Mientras cortaban grandes bloques de piedra, descubrieron una rana en el interior de una de las piedras. La rana se encontraba en un estado letárgico. Trataron de moverla, pero esta no se movía. Sin embargo, su cuerpo hacía ver que era una rana con vida. Al tocarla con un palo, abrió los ojos era un enigmático ejemplo digno de investigación. Sin embargo, esa posibilidad se vio truncada cuando uno de los suecos arbitrariamente la golpeó con una pala hasta matarla. Un dibujo de 1733 de la rana de la cantera de Willem van fue preservado y el responsable de la obra llamado Graber, quien fue quien terminó con la vida de la rana, más tarde tuvo remordimientos al pensar que aquella rana hubiera podido vivir cientos de años más en su prisión de piedra, por lo que regresó por ella para podérsela mostrar a varios estudiosos, entre ellos el doctor Johann Peel, quien examinó el espécimen y presentó una ponencia sobre las extrañas prisiones de piedra y las ranas. El caso fue llamado como La Rana de Greenberg y publicado en la Academia de Transacción Dicho artículo fue traducido al alemán, holandés, francés y latín y comenzó un gran interés entre los eruditos europeos por los sapos y ranas prisioneras en piedras sólidas. Este fue el inicio de la búsqueda e investigación de este increíble misterio de donde se pudieron rescatar otras historias escritas en textos antiguos, como el encontrado en la historia Rerum Anglicarum de Guillermo Newburgo, donde se relata que en 1186 se encontró una gran piedra misteriosa que un obispo mandó partirla. De ella salió un sapo vivo con una cadena de oro que rodeaba su cuello. Aquello era tan imposible que fue señalado como una obra de hechicería, por lo que volvieron a encerrar al sapo dentro de la piedra y fue sepultado. Un caso más fiable fue reportado por el viejo cronista, Fulgusius, en su tratado de Mirabilibus, publicado en 1509, informó brevemente que en Autun varias personas presenciaron el descubrimiento de un sapo gordo que había salido del interior de una roca al ser partida. En 1575, el famoso cirujano Ambroise Paré había ordenado a algunos obreros de su viña romper un par de piedras de gran tamaño, pero en una de ellas se encontró un sapo vivo. Paré quedó enormemente asombrado ya que aquella piedra era completamente sólida, por lo que se preguntó cómo es que aquel animal había nacido ahí y cómo había sido capaz de crecer y seguir con vida dentro de la piedra. Pero el cantero le dijo que esa no era la primera vez que veía a un animal salir del centro de una piedra. Paré concluyó que los sapos sepultados deben haberse formado a través de la generación espontánea una materia húmeda dentro de la piedra que se hubiera podrido y generado tal animal. Dichas historias quedaron plasmadas por medio de ilustraciones como la encontrada en Romance of Natural History de Philip Henry Gosell, cual se titula El sapo en el agujero. Tres casos más de sapos en el agujero o Toad in the Hole, fueron descritos por el profesor Robert Plot en su Natural History of Staffordshire en 1686. Otra de las historias cuenta que un fuerte graznido salía de una piedra, por lo que los pobladores decidieron abrirla para ver qué era lo que hacía el ruido, resultando ser un gran sapo que de un salto abandonó la roca. Un caso aún más sorprendente vino de Stanford. Donde la piedra de la parte superior de la aguja de la torre de la iglesia había caído y se había roto. Ahí apareció un sapo que estaba en el centro de la misma, que murió con rapidez después de haber sido expuesta al aire. En septiembre de 1770, un sapo vivo fue encontrado dentro de una pared de piedra en el castillo de Rainsy, Francia, provocando un mayor interés en el misterio de los sapos sepultados. Jean Gooder, un miembro de la Academia Francesa de Ciencias describió el sapo en el agujero como uno de los enigmas más desconcertantes de la historia natural y exhortó a sus compañeros académicos a no escatimar trabajos en la solución de este misterio, que tuvo desconcertados a los naturalistas durante más de 200 años. El sapo de Blois En junio de 1851, obreros franceses estaban cavando un pozo profundo cerca de Blois. Encontraron un gran pedernal que fue dividido en dos por el fuerte golpe de un pico. En el centro de la piedra había un sapo grande, que saltó y comenzó a arrastrarse. Fue capturado por los trabajadores que lo llevaron a la Sociedad de las Ciencias de Blois. Tanto el sapo como la piedra se colocaron en un sótano húmedo y nombraron al profesor André Dumerel para la investigación. Aunque era un escéptico convencido y muy inclinado a no creer por completo el fenómeno del sapo en el agujero, no podía dejar de estar impresionado por la forma en que el cuerpo del sapo encajaba exactamente en la cavidad del pedernal. A raíz de su investigación, el profesor Dumeril y sus colegas tuvieron que declarar que no pudieron encontrar ninguna evidencia de fraude y que el sapo al parecer había estado viviendo y creciendo dentro del pedernal, por lo que estaban completamente desconcertados. En otoño de 1862, fue inaugurada la gran exposición internacional de Cromwell Road, Londres, donde en una sección contenía muestras geológicas de las minas de Inglaterra y Gales, entre ellas un gran bloque de carbón de la mina de cumming que cuando fue encontrada hendida en dos, contenía una rana viva. La rana fue para los visitantes la pieza más importante de la exhibición, después de que un clérigo en un sermón insistió a todos los ingleses a ver esta rana con reverencia ya que era una de las primeras criaturas creada por Dios y había respirado el mismo aire que Noé y se divirtió en los arroyos limpios en los que Adán lavó su cuerpo a mediados de la década de 1800 la fascinación de Gran Bretaña por los sapos en el agujero alcanzó la altura de histeria colectiva cada año se reportaron varios casos nuevos tanto en revistas científicas como en la prensa diaria. En su diario All the Year Round, Charles Dickens comparó el fenómeno del sapo en el agujero con el fenómeno igualmente controvertido de las lluvias de sapos. No contento con desconcertarme con sus obras subterráneas, se dice que estos reptiles provocadores bajan de los cielos en lluvias. El público británico, cuyo conocimiento de la historia natural era mediocre, sabía por lo menos dos cosas acerca de los sapos número uno, que podían caer de las nubes en las lluvias y número 2, que podían vivir miles de años incrustados en piedras sólidas este solo sería el inicio de una gran cantidad de historias sobre sapos y ranas atrapados en piedras pero el misterio escalaría con descubrimientos inimaginables y aún más asombrosos por eso los invito a que se suscriban al canal para que puedan ver la segunda parte de este interesante tema, denle like al video y déjenme un comentario. Mi nombre es Oxlack Castro y estoy seguro que te sorprenderé con el siguiente video.